Ya contamos con la presencia del señor Viceministro de Transporte, Oscar Estar. ¿Cómo está, señor Viceministro? Muy buenos días, buenos días a la audiencia. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Estabas en una reunión con transportistas, entonces nos gustaría saber, ¿verdad?, que, cuáles fueron estos puntos que se abordaron, si llegaron a alguna conclusión. Bueno, yo en estos primeros días eh, me puse como meta hablar con, con todos los involucrados, ¿verdad? Primero hablé con los usuarios, básicamente con los técnicos de Opama que son los chicos que nos permitieron ver la situación esta que se estaba generando después de que un usuario del transporte público grabara las validaciones que se estaba, estaba haciendo un chofer sospechosa eh, y creemos que es fundamental el apoyo de los usuarios o la intervención, no, no sé si el apoyo ¿verdad? porque no, no en todos los casos nos van a apoyar, en muchos casos nos van a cuestionar pero es fundamental la participación de los usuarios del transporte público que son los beneficiarios finales y el fin de, de todo el transporte público y de la inversión que hace el Estado en transporte público entonces primero me reuní con ellos eh, que, que creo que tuvimos una muy buena reunión, básicamente el mensaje que yo traté de darles es que nosotros estamos para apoyar todo lo que ellos están haciendo que agradecemos el esfuerzo porque son, nos comentaron que son como 30 especialistas analistas de datos científicos de datos, informáticos, eh, que hicieron un, un muy buen trabajo y que yo creo que pueden seguir haciendo y que no se, nos pueden seguir dando datos. Entonces, les respondimos todas sus consultas que ellos tenían con respecto a los datos que ya se les había pasado. ¿Serían y, representantes del sector de transportistas, de las empresas? No, de los usuarios. Ah, de los usuarios. De los usuarios de los del usuarios. transporte público. Uh -huh. En este caso estoy hablando específicamente de Opama, ¿verdad? Uh -huh. De la asociación que fue la que detectó eh, ah, claro, eh, que, claro. Eh, que la en la reunión ¿verdad? que estuvieron ahora es con transportistas. Sí, pero uh -huh. te estoy. Para poner en contexto, claro, nomás, claro. en la semana traté de reunirme con todos los, los relacionados al, al sector. Primero los usuarios, uh -huh. que son básicamente los beneficiarios finales, y ahí tuve la oportunidad de reunirme con el equipo de Opama, ¿verdad? Que tuvimos una muy buena reunión. Básicamente lo que traté de transmitirles a ellos es que. Eh, vamos a darle todos los datos que ellos necesiten, responderle a todas las consultas eh, y que también contamos con, con la información que ellos puedan ir obteniendo eh, para que nos sirva de insumo para mejorar el transporte público. Eso mismo estuvo destacando el señor Mauricio Maluf de, que está también en el grupo PAMA, estuvimos en conversación con uh -huh. él antes de que llegue ¿verdad? él también destacaba la apertura pero eh, obviamente ellos están muy expectantes a qué se pueda hacer, así es verdad Natalia entonces... Claro. Claro. También otra consulta, Viceministro, el Viceministro anterior había contado que la sobredemanda de pasajeros, también se debe que hay una flota de buses que no están operando, que está, se encuentran en los talleres por problemas técnicos, quisiéramos saber eh, actualmente cuántos buses están operando y cuántos buses eh, deben operar para abarcar ¿verdad? esa sobredemanda, eh, Viceministro. Un ratito ya terminar la pregunta anterior ¿verdad? Para, para, para completar, porque no, de alguna manera no respondí tu pregunta. <risa> y entonces, sí. reunimos con los usuarios primero y después con los transportistas, con los tres gremios de transportistas. Ayer con dos y hoy con, con el último gremio. Entonces, terminamos esta conversación para escuchar la versión también de todos ellos. Primero, los usuarios de transporte público, que son los jóvenes, de estos chicos de, de Obama, y los, gremios, los transportistas, que son los tres gremios de transportistas. Ahora sí, yendo a tu pre pregunta, eh, nosotros podemos ver el, el, el sistema de monitoreo eh, del billetaje electrónico, nos permite ver casi que a minuto a minuto cuántos buses están funcionando. ¿verdad? Entonces, en todos estos días, el día lunes, por ejemplo, tuvimos 1.527 buses funcionando. Eh, que fue el récord, ¿verdad?, y, y en el momento de más demanda hubo 1.333, ¿verdad?, o Entonces sea, lo que se vio es un pequeño aumento de la cantidad de buses con respecto a la semana anterior donde efectivamente nosotros comprobamos que hubo regulada, digamos, o sea, nosotros, eh, me dicen algunos técnicos, no sabemos cómo está definida la regulada, si es 15% menos, 10%, lo que sabemos es que en algunos corredores y en algunos horarios disminuyó la oferta del servicio, ¿verdad?, si entendemos por eso, regulada por eso, que yo entiendo, ¿verdad? Eh, hubo regulada. Entonces eh, estamos viendo todos los días los buses, pero son esos no representan todos los buses que deberían estar en el sistema. En, en esta reunión que tuvieron con los transportistas hablaron de esto, ellos reconocieron que, que hubo una especie de reguladas o qué fue lo que ellos les manifestaron. El, la reunión de hoy fue con Ucetrama Trama, justamente uh -huh. el, el gremio que hizo eh, la, la la conferencia de prensa y que dijo que tenían muchos eh, buses en los talleres y eso mismo fue lo que ellos manifestaron ¿verdad? básicamente ellos dijeron eh, que por la situación económica complicada en la que están porque no se les está, eh, o sea, porque hay atraso en el pago de, de los subsidios, tienen muchos buses eh, en los talleres ¿verdad? esa en realidad no es una excusa para bueno. los prestadores de servicios o sea, este es un servicio público esencial ¿verdad? es un derecho del ciudadano no es, no es como cualquier servicio, ¿verdad? Que te pueden decir, no, vos no pagás, yo no te doy a decir, en, este, en este caso no se puede hacer eso. Claro, estábamos mencionando justamente que es como el agua y la luz, que tenés a, a que sí tener... Así es un días. derecho del ciudadano, una responsabilidad del Estado que este servicio se provea y se provea correctamente y en las condiciones que están estipuladas en los pliegos, en las resoluciones, en los contratos que tienen. Eh, las empresas prestadoras de servicios con el Estado. ¿verdad? Totalmente. Y eso no, no está pasando. O sea, hay una realidad de que por diferentes motivos, algunos tal vez válidos, otros no, eh, las empresas no tienen en funcionamiento todos los buses que tienen que tener, ¿verdad? Eh, y estamos haciendo todavía los análisis y vamos, hoy me reuní con el señor ministro de Obras Públicas y Comunicaciones eh, y él me decía, bueno, vamos a tomar unas dos semanas para mirar bien qué es lo que hay y te pido que en dos semanas me traigas una especie de diagnóstico eh, y de posibles soluciones a los problemas y cuáles son las oportunidades que tenemos para aprovechar, y en eso yo de hecho ya estoy trabajando, de, de hecho me había puesto más o menos fin de mes como plazo para tener un diagnóstico que, que, que me permita a mí saber, per, me permita transmitirle al ministro y al ministro al presidente y transmitirle también a la sociedad en general ¿verdad? entonces ellos no pueden poner esa excusa porque una responsabilidad de ellos, pero además es importante decir que no es tan así como ellos están diciendo o sea, yo, yo, es cierto que hay un atraso es verdad, es cierto que tenemos que hacer el esfuerzo una vez que estemos seguros que lo que se pagó era lo correcto y lo que vamos a pagarse es lo correcto porque yo no voy a pagar un solo guaraní de lo que tenga duda que, hay que, que haya que pagar eso también les dejé claro a ellos eh, y a partir de ahí hacer un, una especie de plan de también conversaciones con la Hacienda de cómo se puede pagar, pero eso como digo no es una excusa, además ¿De cuántos meses estamos, el hablando, estamos hablando de 6 millones de dólares ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. Eh, y en este año nosotros pagamos el viceministerio pagó eh, 72 mil millones de guaraníes 10 millones de dólares ¿verdad? justo al tipo de cambio sería 10 millones de dólares y este año pagó ya el parcial de enero, febrero y marzo, y por qué digo parcial porque el subsidio se paga de la siguiente manera, se hace un adelanto parcial del 50% del mes y después se hacen todos los estudios en base a las validaciones, a, a, a las apreciaciones del Ministerio de Hacienda, de ellos mismos, porque ellos participan también en el eh, comité de, de, de tarifas y se saca el número real, ¿verdad? Entonces, digamos que se hicieron 100 viajes el año pasado por una empresa, yo le pago la mitad, realmente lo, le pago en base al, al promedio de los últimos tres meses, ¿verdad? que se utiliza en promedio los últimos tres meses que se tienen datos, para estimar cuánto podría ser más o menos la mitad, y la otra parte que no es siempre la mitad, a veces es menos eso me decían ellos hoy, eh, porque sobre todo porque está subiendo mucho el pasaje, y la otra parte se paga cuando tenemos el número exacto claro. entonces, hay 100, y cuánto más se hizo, 48, en total se paga los 98 eh, al final de, de los pagos, y nosotros hicimos todos los pagos parciales de enero, febrero y marzo ¿verdad? y se me otra consulta ¿se debería eh, modificar el horario de salida de buses para mitigar estas esta reguladas? Sí, es, es lo que se está es, tratando de hacer de alguna manera con algunas resoluciones que sacaron inclusive antes de, a, de que yo asuma ¿verdad? Eh, ellas tienen una obligación tenían antes una obligación de sacar un bus como máximo cada 15 minutos ¿verdad? Sí. Eh, y ahora se le puso algunas reglas un poco más estrictas para que haya un horario determinado que ellos eh, tengan que cumplir, ¿verdad? Eh, se, mucha gente me dijo que ellos no están conformes, están pidiendo la reconsideración de esta medida, pero en todas las reuniones que estuve con ellos, este tema, por lo menos por ahora, eh, no mencionaron, ¿verdad? Pero lo, lo que hay, que, hay que ser sinceros también eh, sobre la situación y que no, yo no, no, no tengo la varita mágica ni puedo hacer un milagro, ¿verdad? Eh, tengo el mismo apellido que Ironman pero no soy Ironman <risa> entonces eh, va a haber que tomarnos un tiempo para hacer las reformas estructurales ¿verdad? O sea, va vamos a tener que básicamente pensar en cuál es el camino que queremos recorrer porque el sistema tiene problemas estructurales graves esa es la realidad ¿verdad? y uno si se fija esos son de los más variados los problemas que tiene por un lado tenemos itinerarios que son muy parecidos a los que teníamos hace 50 años, ¿verdad? Y la ciudad hace 50 años era otra, claro, claro. Hace Claro, creció... Muchos de ustedes ni nacieron siquiera hace 50 años, yo tenía 6 años hace 50 años, <risa> pero me acuerdo cómo funcionaba el centro, ¿verdad? O sea, Yo venía con mi mamá a comprar el uniforme del colegio al centro, venía a comprar cualquier cosa que necesitaba el centro era el centro comercial realmente de la ciudad entonces había un tráfico, estoy dando esto como un ejemplo nomás, pero sea, la ciudad cambió y los itinerarios no ¿verdad? entonces claro. es insostenible que el sistema inclusive con los mismos, la, la misma cantidad de buses y la misma cantidad de empresas que no son porque eso también disminuye mucho tengamos un buen servicio, o sea, el sistema requiere una reforma estructural que va a llevar tiempo pero que hay que empezar entonces yo creo que como tarea mía yo tengo para empezar una tarea de pensar, tenemos que pensar qué, cuál es el sistema que queremos, esto va a funcionar a través de troncales y alimentadores, no como funciona ahora, eh, y esto va a funcionar con estos itinerarios y esos van a ser licitados en un periodo de X número de años, verdad a la medida que van venciendo eh, las, las concesiones que tenemos, los permisos que tenemos, o negociar con los permisionarios y vamos a, vamos a adelantar esto y vamos a tener todo un mejor claro. sistema y todo vamos a ganar, porque esa es la realidad claro. eh, y otra cuestión estructural que tenemos que tenemos en la que tenemos que pensar es tenemos que priorizar los buses o sea, la mejor forma de transportarse en la ciudad es en el transporte público claro. o sea, al Estado y a la sociedad es lo que me, menos le cuesta por pasajero que le, si, si todos nos transportásemos por transporte público sería mucho menos la inversión que haya que hacer eh, eh, en transporte de la que está haciendo ahora el Estado y hay muchos estudios sobre eso, yo había leído hace años ya y ahora estoy releyendo donde se hicieron cálculos de cuánto le cuesta al Estado eh, adicionalmente por cada dólar que invierte un pasajero de su auto particular le cuesta mucho más verdad porque tiene que darle calles tiene que darle avenidas autopistas, claro. puentes tiene que darle estacionamiento en el caso de Paraguay, gratis ¿verdad? o sea, un funcionario público o un empleado privado, viene con su auto usa espacio, solo viene usa espacio en la, en la calle usa el semáforo, usa el puente, usa el viaducto, llega al centro de la ciudad, estaciona su auto 8, 9 horas gratis, ¿verdad? entonces el Estado le da todas las calles, todas las avenidas le da el espacio de estacionamiento gratis ¿Eso claro. qué es lo que hace que estemos poniendo mucha más plata en el usuario particular que en el usuario del transporte público? Y eso está mal, porque eso hace que gastemos más como Estado, como sociedad, digo, en transporte público del que tendríamos que gastar. Entonces, tenemos que priorizar el transporte público y para eso tenemos que darle más espacios en las calles volviendo un poquito al tema, tema del subsidio ¿verdad? Sí. Eh, usted considera que, que este monto que se está abonando hoy en día con respecto a la tarifa técnica recordemos que incluso estuviste también trabajando en el consejo asesor para la implementación de la, tar de la tarifa técnica del transporte público entonces eh, este monto realmente para hoy para la actualidad es digamos elevado o es insuficiente teniendo en cuenta lo que manifiestan ¿verdad? los transportistas también pero ¿qué dice el viceministerio con respecto a esto no Creo que el, el, la tarifa técnica es una herramienta súper poderosa. ¿verdad? Realmente yo trabajé desde el inicio en el proceso, eh, después se continuó trabajando porque yo me fui al Ministerio de Educación y Ciencia, eh, pero yo fui uno de los defensores eh, más importantes de la tarifa técnica porque todos tenemos que saber efectivamente cuánto es lo que cuesta eh, moverse en el transporte público. Y acá hay una participación muy importante de Hacienda que tiene más capacidad de análisis económico y financiero que nosotros tenemos porque tienen muchos técnicos eh, y ellos mismos trabajaron en ese momento en la implementación y ellos mismos trabajan todos los meses en la evaluación de la tarifa técnica que es mensual, verdad entonces yo creo que esa es una herramienta muy buena fue un paso súper importante eh, y a lo que pasó acá y también hay que ser consciente de eso cuando se inició la implementación de la tarifa técnica eh, no tengo el número exacto pero el subsidio era 20% del pasaje ¿verdad? Claro. Eh, hoy es casi 50%, ¿verdad? en algunos casos 48%, 47%, dependiendo de, del servicio eh, convencional, está más subsidiado que el diferencial. ¿verdad? ¿Desde que se inició hasta hoy en día, en cuántos años más o menos se fue aumentando este porcentaje? Y en, desde el 2021, ¿verdad? en dos años, uh -huh. en dos años aumentó. ¿Por qué aumentó el, el, el porcentaje? Porque nos subió el pasaje, ¿verdad? Uh -huh. o sea. En dos años todo subió, ¿verdad? La inflación interanual llegó a ser 11% eh, eh, y la, la, la, la inflación de, de, lo, de los dos años más del 15%, en algunos casos llegó al 30%, la inflación de, de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, no sé, el precio del combustible se duplicó, ¿verdad? Claro. Sin embargo, el precio del pasaje no subió. Entonces, Entonces para la medida que no suba el precio del pasaje aumenta el subsidio. Entonces, actualmente está, eh, corresponde este porcentaje? O sí, este es un análisis uh -huh. muy riguroso que se hace a, eh, todos los meses con el Ministerio de Hacienda, el Viceministerio de Transporte, la Secretaría de Planificación, los transportistas. Eh, todos los meses se hace este análisis uh -huh. y, y realmente eso permite que realmente refleje esa, la realidad de ese mes con bastante eh, certeza. Entonces, claro. el, el es, ese es, yo creo, confío yo en ese trabajo, eh, el, el valor de, de, de, del subsidio que corresponde ahora eh, y el, el valor del pasaje, por lo tanto, del subsidio. Ahora no está la problemática que la gente cuestiona mucho, que, que, que en los últimos años, justamente hace desde hace tres años, está aumentando este porcentaje del subsidio pero no se refleja en el servicio que el ciudadano está recibiendo hoy en día. O sea, no hay una mejora en estos últimos tres años. No. Por más de que el pasaje no haya subido, igual el usuario está pagando también, eh, digamos, el, el otro monto de su bolsillo, no hay mejoras. Eh, to todas las problemáticas que ya habíamos mencionado. No, totalmente de acuerdo. O sea, realmente... Eh, el monto del pasaje sigue siendo el mismo, o sea, ellos reciben para cubrir sus costos de la misma manera que hace eh, y lo que incidió acá principalmente fue el combustible, ¿verdad? O sea, cuando eh, el combustible representa más o menos el 50% del costo del pasaje esa, esa es la realidad, sí. o sea, Es lo que nos pasa a todos, ¿verdad? Si uno tiene una moto, un auto, es eh, lo que en términos corrientes, lo que en lo gasta es en combustible, ¿verdad? Claro. En el caso del transporte está un poco más diversificado, hay otros valores también importantes, pero el combustible determina básicamente el costo eh, del transporte, ¿verdad? Y después están las cubiertas, muchos rubros también importados que tienen incidencia del dólar, que todos sabemos también cómo se comportó el dólar en estos últimos dos años, ¿verdad? Eh, pero yo estoy de acuerdo que es, ese precio, tiene que estar reflejado en, una, en un servicio de cierta calidad. ¿verdad? O sea, vos pagás por un bus con aire y tenés que recibir el bus con aire, ¿verdad? Eh, pues como pasa con cualquier artículo. ¿verdad? Entonces, eso es lo que no se está viendo y yo eh, estoy eh, de acuerdo con, con la ciudadanía en general. ¿verdad? O sea, el transporte público está colapsado eh, y tenemos que tomar medidas urgentes que, que tengan algún resultado a corto plazo eh, y también al mismo tiempo pensar en el largo plazo, en el mediano plazo de las eh, soluciones que tenemos que buscar eh, ya estructurales ¿verdad? y para eso creo que estamos en un momento excelente, o sea, en, no sé, 20 días faltan para las elecciones, menos ya, eh, poco más de 15 días y eh, vamos a tener un nuevo presidente electo en un mes más los equipos de transición van a estar trabajando en nuestras instituciones seguramente eh, y este es un buen momento para tener una mirada entre todos ¿verdad? O sea, una propuesta que voy a hacer a, ya, ya les comenté a los gremios de transportistas y voy a hacer también a los usuarios ¿verdad? De, a la gente de Opama de hacer una mesa técnica entre todos o sea, to vamos a ver si, si están todos dispuestos eh, a sentarnos en una mesa y trabajar juntos ¿verdad? entonces vamos a escuchar la versión del usuario que es fundamental, el papel del viceministerio de transporte es defender los intereses del usuario, yeah. o sea, el, el papel del estado es garantizar que se preste un servicio en las mejores condiciones posibles y eso es un beneficio para el usuario y eso vamos a tratar de hacer ¿verdad? y por otro lado está toda la, la, la, la forma de ver el sistema de, de los transportistas, entonces queremos sentarle en una mesa técnica analizar todos los aspectos y tener para cuando asuma el nuevo presidente de la república inclusive ya con la intervención probablemente de los equipos de transición una política que nos dé una, una visión hacia donde queremos caminar ¿Para cuándo el, más o menos sería la La, la semana que viene quiero hacer la convocatoria espero que todos estén dispuestos y todos acepten, creo que sí, verdad por lo menos todos demostraron la mejor buena voluntad cuando no, no, no me senté con ellos entonces a partir de la semana pues, sí hoy es viernes eh, lo antes posible eh, no hay tiempo que perder también verdad esa es una realidad porque además de estas medidas pensando en el mediano y largo plazo hay algunas medidas que se pueden tomar seguramente en el cortísimo plazo ¿verdad? medidas que tienen que ver con el control eh, el sistema de monitoreo es una herramienta súper potente para mejorar el control y yo creo eh, que, que, que no se está utilizando en todo su potencial pero, o sea, eh, de alguna manera la, siempre el, el argumento de los viceministros de transporte anterior era no tenemos fiscalizadores, con 12 fiscalizadores que podemos hacer o con 10 fiscalizadores, nosotros yo hablé hoy con el ministro de obras públicas también y le dije que quería aumentar, él me dijo realmente que ya se estaba viendo la manera de proveer más funcionarios que se han capacitado evaluar también su, su honestidad, su comportamiento en, en, en el sector público para duplicar por lo menos la cantidad de fiscalizadores. Pero no está ahí el tema, o sea, mucho podemos ver en el centro de monitoreo sin sacar ni un fiscalizador a la calle. ¿verdad? Viceministro, ¿usted considera que el pago del subsidio debe ser destinado a los usuarios a través de la tarjeta de billetaje electrónico? El, el pago de subsidio realmente es para el usuario. ¿verdad? Esta es una discusión que tuvimos en el año 2021, recuerdo. ¿verdad? Pero cuando el usuario valida su tarjeta, cuando pasa por el validador, en ese momento se genera la autorización del usuario para que el Estado le pague la mitad de su pasaje, más o menos ahora, a la transportista. O sea, realmente el usuario tiene en su mano el poder de definir. Eh, cuándo se le va a pagar y cuánto, ¿verdad? Esa es la realidad. Lo que yo creo que tal vez se pueda est establecer algún mecanismo que tenga que ver, por ejemplo, con hacer eh, que en el extracto, eso se había eh, hablado en aquel momento, en el extracto del usuario, que uno puede ver su extracto, eh, cuál es su situación, su saldo, se vea eso, ¿verdad? Yo pago 2.300, el Estado me paga 2.200. Cada vez que haga el pago. Entonces va a ser bastante transparente y, y, y los usuarios van a terminar de entender también que él es el que está generando la orden de pago. O sea, el, el usuario que genera, páguenle con su validación a la empresa de transporte X 2200 horas o lo que corresponda para cada mes al, al subsidio. ¿Cómo plantea ahora controlar eh, de forma eficiente las reguladas de transporte público, viceministro? La, las cuando yo llegué, la discusión era ¿hubo o no? hubo regulada eh, y tres minutos de conversación con los técnicos te puede hacer llegar a la conclusión de que sí hubo regulada, o sea, realmente ¿por qué? porque disminuyó la provisión del servicio eh, en ciertas horas ¿verdad? con relación a las semanas anteriores, ¿verdad? cada día tiene un comportamiento un poco diferente, pero si comparamos días similares Ah, y, inclusive los días de, de, de, de, del, del mes también, ¿verdad? O sea, el, los, últimos meses, los últimos días del mes son los que más gente viaja en transporte público. 29, 30, 31. Si uno compara días similares, tanto en momento del mes como momento de la semana, disminuyó la oferta de servicio en ciertos corredores y en cierto horario, ¿verdad? Entonces, justamente... Eh, con una racionalidad contraria a, a, a la económica ¿verdad? porque ¿cuánto es que además le conviene a la empresa sacar su bus? Cuando más demanda hay? ¿verdad? O sea, claro. si, si a las si entre las 5 y las 6 de la mañana es eh, cuando más demanda hay yo de debería tratar de concentrar la mayor cantidad de buses en esa hora ¿verdad? Eh, claro. y lo mismo a la tarde ¿verdad? si entre las 4, 3 entre las 3 y las 5 de la tarde que es cuando más demanda hay ¿verdad? Eh, yo tengo que tratar. Y justamente en esos horarios y, y en el corredor de Mariscal López que yo así, bueno, vamos a mirar uno específicamente eh, para, para no tener un panorama así que no sea tan fácil de, de evaluar, disminuyó la oferta. Entonces, yo diría, hubo regulada si sí consideramos que la disminución de la oferta con respecto a días similares eh, es una regulada. Usted había mencionado también, viceministro, que en, también tienen los datos de que hubo, hubo, hubo validaciones sospechosas en el año 2022 en, se va a emitir a la fiscalía esos datos, ¿cuántas fueron las validaciones eh, fantasmas del año 2022? Sí, ya fue remitido el informe a la fiscalía, de hecho lo hizo el viceministro anterior verdad el viceministro Sánchez eh, ya se remitió un primer informe, el primer, la primera denuncia a la fiscalía se incluyó el video, ¿verdad? O sea, ¿qué, qué fue el de, ¿cuál fue el detonante de toda esta situación? Un video de un usuario que filmó al chofer haciendo muchas validaciones con muchas tarjetas, ¿verdad? Porque eso es lo que se ve finalmente, ¿verdad? Y a partir de ahí se hizo una denuncia y después cuando eh, los, los chicos de, de Opama hicieron también sus análisis de los datos... Eh, se completó con unos datos que nosotros mismos, o sea que el viceministerio en ese momento eh, sacó de, de, de, de, de, del sistema de monitoreo, ¿verdad? nosotros eh, lo que establecimos un criterio de que todas las tarjetas con más de 10 validaciones eh, son sospechosas ¿verdad? Cla claramente en algunos casos probablemente son viajes reales verdad. porque si uno ve una familia con tres chicos eh, fácilmente puede hacer 10 viajes con la misma tarjeta si usan una sola tarjeta verdad. Eh, pero digamos, para, para ver, bueno, vamos a empezar a controlar de, de lo mayor a menor y ir después eh, aumentando el, el, la lupa para ver en más detalle. ¿verdad? Y ahí encontramos 486 mil eh, validaciones en esas eh, condiciones eh, en el año 2022. ¿verdad? Tenemos también los datos del 2023, todo eso también se envió a la Fiscalía posteriormente como un complemento de la... Eh, información inicial que se le había enviado en la denuncia. ¿verdad? Y eso vamos a seguir haciendo. ¿verdad? A medida que vayamos mirando más, viendo más quiénes son responsables y quiénes no, eh, también vamos a ir enviando a la fiscalía toda la información que tengamos y seguramente que los fiscales también van a empezar a hacer eh, la investigación y hacer las consultas, hacer las conversaciones con los diferentes responsables, eh, etcétera, etcétera. La verdad que hay muchos, eh, muchas preguntas que todavía tenemos con respecto a lo que es el sistema de transporte público. Lamentablemente el tiempo también nos aqueja un poquito en este en este momento. Pero un tema no menor que no quiero dejar pasar también es el tema Metrobús. Eh, también tenemos entendido que usted fue gerente del proyecto de reconversión urbana del proyecto Metrobús, que digamos también es bastante cuestionado ante las fallas que tuvo y el fracaso que, que en el que quedó, ¿verdad? Sí, yo... Alguna gente confunde los momentos, digamos, uh -huh. de, de participación en los diferentes proyectos, como, como yo también estaba en otros cargos antes. Eh, pero yo entré al proyecto Metrobus el 20... De, no, el 10... 11 de septiembre del 2018, ¿verdad? Uh -huh. O sea, después... ¿Cuándo se inició ya la ejecución? No, cuando ya terminó la ejecución. Ah, cuando terminó, sí. cierto. El 11 eh, de septiembre del 2018 ya desde ese momento se había recibido una nota de la contratista Mota Engine que solicitaba la suspensión de las obras y que solicitaba, reclamaba eh, 20 millones de dólares más o menos en indemnización por incumplimiento del Estado. ¿verdad? O sea, yo ahí entré, cuando mm -hmm. eh, según Mota el Estado ya había incumplido, ya había una situación crítica, en la avenida Eusebio Ayala había una, era una zanja enorme básicamente gran parte de Eusebio Ayala no se podía transitar por Eusebio Ayala en ese momento yo entré como gerente eh, al Metrujo una, ¿Cuáles dato, fueron tus funciones específicas que tuviste que hacer en ese momento? Buen, buenísima tu pregunta porque un dato adicional es eh, que en ese momento el Metrujo estaba intervenido ¿verdad? había un interventor que yo creo que hizo un excelente trabajo el, el doctor Sixto Morinio eh, y que sacó un informe de intervención que yo creo que va a quedar para la historia, digamos, eh, como un documento que relata lo que pasó desde el inicio al final eh, del Metro Bújica, un documento muy completo, completo y que alguien que esté interesado tiene que, tiene que leer. para, para recordarnos el, el monto que, que significó esta, esta obra tan emblemática que quedó en, en nada, esta, verdad? Sí, y, eh, et, esta obra... Eh, no recuerdo los montos exactos ¿verdad? en el informe de intervención están todos los montos ¿verdad? pero son más o menos eh, 30 millones de dólares los que se invirtieron eh, eh, y la, la mayor parte de esa inversión es inversión que está digamos, o sea, se invirtió en toda la calzada de cemento que era la, la inversión más grande en el desagüe pluvial que fue la obra más importante de todas ¿verdad? O sea, eh, en ese momento yo me acuerdo la, primer, la primera vez que recorrí la obra que había una zanja gigantesca eh, donde se estaban instalando los desagües pluviales y esa fue la, la obra que más tiempo eh, demandó porque es necesario obviamente y también es necesario en algún momento completar ese, ese desagüe eh, pluvial, ¿verdad? Eh, y se hicieron muchos estudios, muchas consultorías, etcétera, etcétera. Es, esa es, es que de hecho no tienen mayor beneficio eh, que para en algún momento hacer de vuelta un, un y, ¿Y el Paraguay comercial. tiene todavía esperanza de tener un metrobús yo, eso es lo que hablábamos al principio ¿verdad? ¿el metrobús de qué se trata? se trata de priorizar el transporte público por encima del transporte particular ¿verdad? Sí, eso se trata claro, o sea, darle, más eso significaría espacio, un darle más también una espacio. inversión de un o sea eh, un aire a la ciudadanía claro. con respecto a lo que es el sistema pero, de transporte público pero se trata exactamente de eso después cuando, ¿qué es lo que pasó con el metrobús? ¿por qué se paró? yo, yo creo que era un muy buen proyecto realmente, pero que estaba fue muy mal ejecutado, ¿verdad? O sea, planificado y ejecutado. El problema del Metrobús no es el diseño, no es el concepto. Eh, tenemos que avanzar en, a, hacia un sistema de buses de tránsito rápido, pero como que se pusieron un poco las carretas eh, delante de los huelles, O sea, tener que tener primero la autorización de la municipalidad, primero la, la liberación de la franja, y ahí yo creo que en parte... Hubo un poco también de inexperiencia al MOPC en este tipo de obras, o sea, No es lo mismo atrasarse en la construcción de una ruta que pasa por estancias o establecimientos agrícolas, ¿verdad? Eh, y que afecta a, a muy pocos frentistas y que no afecta tanto también porque va a los que se mueven por esa ruta que la avenida Ayala La avenida Oceo Ayala es la principal avenida. Eh, o canal de acceso de, de, de Asunción ¿verdad? O sea, por donde más gente entra y sale de Asunción es la avenida Sevilla Llana capaz que ahí también hubo un error digamos de, de, de un error estratégico ¿verdad? en el sentido de que se comenzó por lo más fuerte eh, para también esperar resultados más fuertes eh, pero también que generaba un, una incomodidad un problema más fuerte para, la, para mi miles ¿verdad? o sea 250.000 personas que se trasladan por esa avenida todos los días y todos los frentistas que sufrieron. ¿no? Entonces, justamente el, el, el metrújo estaba intervenido y el interventor era el que tenía las riendas para avanzar en la ejecución de lo que se venía eh, y a mí, de alguna manera, el, el ministro me dijo, bueno, yo creo que vos más o menos coordines. Eh, como no tenía ninguna responsabilidad administrativa, no tenía que firmar documentos y esas cosas, te pido que coordines el tema de la habilitación de la avenida. O sea, tenemos que ponernos como meta que antes del 8 de diciembre, me acuerdo hasta ahora, la avenida esté rehabilitada, ¿verdad? Porque todos esto, estos frentistas, toda esta gente que se traslada por la avenida no puede seguir sufriendo estas consecuencias. Y en ese momento se creía, el ministro creía, que había forma de resolver los problemas que, que tenía el, el, el Metrobús y seguir avanzando. Pero algo que se cruzó en el medio de eso fue el reclamo este, judicial, digamos, que hizo la empresa y que inclusive tenía potencialmente el, el, el pedido de, de, de no innovar. ¿verdad? Entonces, efectivamente, por eso es que más o menos la idea fue: bueno, resolvamos primero todos estos problemas y después pensemos de vuelta en avanzar en algo como esto. ¿verdad? Claro, viceministro, ¿cómo pretende sanear el sistema de transporte público? que está vinculado con los entes políticos, verdad. se puede pensar en que los buses ya no estén asociados con entes privados? contiendo entiendo tanto la pregunta, que no estén asociados con entes privados. Claro que, que se, se dice que o sea, están asociados con, con los entes políticos. Políticos, ¿verdad? sí. Sí, sí, no. Yo yo creo que eso es clave, ¿verdad? O sea, el, el, como decía al principio, el papel del viceministerio es hacer que funcione bien el sistema ¿verdad? y para hacer que funcione bien el sistema tiene que exigirle a los prestadores del servicio o sea los prestadores del servicio si no cumplen tienen que pagar la multa si no cumplen tienen que pagar más multa y si pagan muchas multas en algún momento van a tener que quedarse sin el permiso ¿verdad? o sea la única forma es de que el, el viceministro o el viceministerio mejor dicho de transporte se convierta en un ente totalmente independiente y con autonomía para tomar las decisiones que tenga que tomar en base a las reglas y a las normas, ¿verdad? O sea, que no haya ninguna incidencia en las decisiones que se tomen en el viceministerio. No. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Eh, lamentablemente nuestro tiempo nos se nos... sin tiempo. Exactamente, y muchas gracias a la gente que se estuvo conectando. Bueno, viceministro, no sé si quieres hacer algún cierre. Eh, sobre todo quería preguntarte yo. Eh, ¿Vas a pelear para que no suba el pasaje para los consumidores, eh, los usuarios? Eso es lo que yo estoy comentando. No, yo estoy convencido que esta inversión que se hace en pagar la mitad del pasaje de los usuarios es mucho más rentable que inversión en viaductos, en puentes, en avenidas adicionales. ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que generar todo el. Y esto yo puedo mostrar con números. ¿verdad? No tengo estudios hechos acá, pero tengo estudios de otros países que el comportamiento acá no va a ser demasiado diferente y la diferencia que hay en términos de rentabilidad socioeconómica de la inversión en el transporte público es tan alta que le gana a cualquier otra inversión, bueno, entonces yo estoy convencido de esto, que esto es lo que hay que hacer capaz que en algún momento hay que pensar también en la capacidad del estado de, de hacer pago y poner un límite eh, pero en términos económicos de rentabilidad no hay ninguna duda de que vale la pena seguir incentivando el, el uso del transporte público y eso se hace justamente pagando la mitad del pasaje eh, actualmente de cada pasaje, o sea cada vez que alguien se suba a un bus a hacer un itinerario el Estado paga la mitad de tu pasaje y eso vale la pena Perfecto, claro porque la, la sociedad lo que reclama es una reforma estructural de lo que es el sistema de transporte público, entonces esperemos que esto finalmente repercuta en beneficio de toda la población eh, muchas gracias viceministro por tu tiempo y gracias a la ciudadanía eh, recordemos también que vamos a volver eh, la semana que viene jueves o viernes vamos a estar en diálogos última hora 50 años muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad es fundamental también la comunicación y el apoyo de ustedes eh, para que la ciudadanía se vaya enterando y participando verdad porque es una, una ida y vuelta de muchas gracias Así gracias viceministro